Vale, pues vamos a hacer una crema de verduras de zanahoria apio y cebolla primero voy a calentar una olla con agua y mientras vamos a las verduras esta ya la tengo limpia y cortada las ponemos en la olla y ya ahora voy a hacer la cebolla Vale, ya tengo el apio en el agua y ahora vamos a echar la cebolla, las zanahorias, un chorrito de aceite de oliva... y un poquito de sal y lo dejamos que se haga. vale ahora le voy a añadir una cucharada de queso suave de este tipo filadelfia una cucharadita pequeña vale es algo así una porción Y volvemos a batir.